Soy Rafael Gentili, diputado porteño desde el año 2009 eh, hincha del lobo, 44 años, casado, dos hijos y deberían votarme o pido el voto eh, por las cosas que vengo haciendo en estos cuatro años y por las cosas que queremos seguir haciendo en estos cuatro años que siguen que tienen que ver con una ciudad más inclusiva una ciudad que piense... En primero en las personas y después en los negocios y porque hemos demostrado tener eh, iniciativas porque no nos alcanza solamente con protestar contra el gobierno de la ciudad sino que además tenemos una propuesta de gobierno progresista para la Ciudad de Buenos Aires. Le falta una mirada más humana, le falta eh, transformar una ciudad grande en una gran ciudad la ciudad de Buenos Aires tiene todos los problemas de una ciudad grande pero debe convertirse en una gran ciudad y para eso necesita un gobierno que cambie la perspectiva con la cual se trabaja eh, eh, desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Uno es una eh, ley de oficina pública de alquileres para que el estado ponga en alquiler todos aquellos bienes que tiene que son un montón en condiciones de ser alquilados ...en el mercado de alquiler y que a la vez invite a privados... ...que tienen sus bienes desvalorizados, en muy mal estado... ...que también se eh, acojan a este sistema... ...y donde también estarían los llamados inmuebles ociosos... ...una vez declarados como tales, ¿no? Que, son, que ahí lo que estamos poniendo es el inmueble en el sistema de alquiler... ...pero eh, la renta de ese alquiler seguiría siendo para el dueño del inmueble... Eh, ...de esta manera bajaríamos... Los, ...los precios de alquiler en el sistema este... ...y eso llevaría o induciría a la baja... ...en el resto de los alquileres en la ciudad... ...sería una oferta muy importante... ...ya con los bienes que tiene la ciudad... ...sería muy importante, ese es un proyecto... ...el otro tiene que ver con eh, lo que son derechos... ...y lo que son eh, el derecho a la movilidad... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...nosotros estamos presentando... ...presentamos toda una serie de iniciativas... ...que ya tienen algunos proyectos parlamentarios nuestros... En la Legislatura, uno incluso ha aprobado que la modificación de la línea H de subtes que eh, la unimos con la línea C, tenemos una propuesta de reactivación del Tranvía en la Ciudad de Buenos Aires. Por esto yo te decía de una gran ciudad, una ciudad grande que se transforme en una gran ciudad. El Tranvía claramente es un salto de calidad en la vida de todos nosotros. Estamos proponiendo justamente que llegue, haya un tranvía en libertador. Todo por Libertador hasta hasta Vicente López, reactivar el tranvía del Este, eh, que vaya de retiro a Constitución, eh, otro tranvía que una Pompeya con Plaza Italia y obviamente las redes subte, que por ahí pasan buena parte de las soluciones a la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Sí.